Esta madrugada en los Piantini entró una persona, agarró a la niña, la encañonó, fue al cuarto, me hizo buscarle todo el dinero que había, todo lo que había. Ya usted en la calle, pues? en la calle 2, esquina 3 de los Piantini, edificio Vicaínio. Eso? eso. ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. ¿Cómo pasó Bueno, estaba durmiendo cuando desperté, cuando me despertó él, con la niña encañonada enfrente de mí. ¿Qué te, me, ¿qué te dijo él? Que le buscara el dinero, que le buscara la prenda y que le buscara todo. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó él? Estaba encapuchado, me llevó una computadora, 400 dólares, 10.500 pesos, una cámara, la televisión. Por pues lo pronto estamos revisando a ver qué más falta. solo? Eh? Eh, yo lo vi solo, sí, no. ¿Por no, lo no. Dentro? ¿Por pues sí, rompió lo, la verja de adelante del apartamento. ¿Dónde fue eso? En los piantini. ¿Cuál es tu nombre? Joel Polanco López. ¿Qué calle, calle 2, esquina 3. ¿Qué tú le pides a las autoridades? Imagínense protección en los piantini que estamos desprotegidos.